En 1982, como hemos podido ver en el vídeo, la Diputación Foral tuvo la necesidad de organizar el Censo de Propiedades de Navarra. La capacidad para ordenar y describir física, económica y jurídicamente sus bienes inmuebles es, al fin y al cabo, una característica de toda sociedad moderna y avanzada. Y Navarra, en aquel 1982, estaba dando el paso definitivo a la modernidad de la nueva democracia. La idea... La solución se denominó Trabajos Catastrales de Navarra, lo que todos conocemos ahora como Tracasa, y ahí es donde comenzó todo ese proceso. En estos 40 años, Tracasa ha demostrado ser una historia de éxito. No solo se dio una solución a aquel problema, a aquella necesidad de organizar un catastro. En este tiempo se ha convertido en un referente para la transformación digital de todo el sector público de Navarra. Tracasa ha sido capaz de dotar a la administración foral de las herramientas para introducirse en el siglo XXI y dar a la ciudadanía de Navarra un servicio más eficaz, cercano, completo y complejo. Este doble carácter, el local y el externo, ha sido el que llevó en su momento a la división de la sociedad pública Tracasa Instrumental y la que desde hoy mismo conocemos como Tracasa Global. Una prueba más de que, partiendo la iniciativa pública, se puede competir en calidad en un mercado que es internacional. Por supuesto, todo esto no sería posible sin una gestión adecuada del talento. Hoy nos acompañan en este acto personas que ahora mismo sois parte esencial en ese proceso y en ese crecimiento de tracasa. Pero también habéis acudido quienes en su día asimilasteis la idea y afrontasteis la solución me refiero a los presidentes de los distintos consejos de administración y también a los directores gerentes Gobierno de Navarra Nafarroako Gobernua